Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Miren, me apareció algo muy interesante que les puede venir bárbaro. Hay algo en la literatura que se llama grafismo intencional. Acá Jorge Domínguez en su cuento está trabajando y dice, hay un hombre que va a poner un aviso en el diario, y dice completar con letra clara la imprenta. ¿Ven? El tipo tiene acá ya para escribir. Es un mensaje publicitario para poner en el diario. Descolgí una biromia de mostrar, y escribí y tienen un formulario para anotar las cosas, ¿no? Completar con letra clara imprenta, símbolos religiosos y correspondientes, católico apellido, nombre, apodo, titular, profesor, y va todo él como va llenando cada una de las cosas. Y yo le digo, mira, hay algo que llama grafismo intencional. Vos podés poner, y esto se lo digo a todos, ¿no? Podés poner formularios, marcas, logos, eh, palabras escritas con... Con, digamos como si fueran autógrafas así que bueno eso viene muy bien porque le da mucha verosimilitud fíjense por ejemplo en el final de carrie como stephen king pone al final de todo y perdón por el spoiler el certificado de función de carrie white nada menos bueno me está reclamando la gente que viene abajo así que tengo que terminar el programa por hoy pero que quede claro grafismo intencional una hermosa herramienta señores sigan poniendo likes compartan el programa el canal está con todo. Ya pasamos los 15.000 suscriptores hace rato. Por ustedes y gracias a ustedes.